Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva cápsula de Bio Ángeles, la guía a través del oráculo. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro Arcángel Gabriel, que con su rayo de luz blanca nos quiere transmitir este mensaje para ti el día de hoy. Yo te invito a ponernos en disposición, abrir nuestro corazón, ponernos en modo receptivo para poder recibir esta guía y este mensaje divino por favor ponte cómodo la pregunta que nos, que nos estamos haciendo o que constantemente nos, nos realizamos es ¿cómo puedo conectar con Dios? bueno hoy los ángeles y esta energía divina te dicen Que remembres que eres una obra maestra El que se crea a sí mismo, co-crea con Dios, con la energía divina Hay que soltar la idea de tratar de ser alguien Remembra que ya eres todo Dios mismo te creó, no puedes ser mejorado Ya eres una obra maestra, porque así Dios te creó Ubícate en el presente Fíjate, te dicen, trabaja en ti mismo, en tu propio ser eh, Tú puedes ser luz en cualquier situación Pero te metes constantemente el pie con pensamientos erróneos Que son preocupación, eh, el deber ser, tratar de, de ser algo que realmente tú no eres Te piden seas auténtico Tú y Dios o esta energía divina, como tú le quieras llamar, son uno mismo, no, no tienes que, que ir a algún lado a hablar eh, hacia algo externo, está dentro de ti, tú tienes esta conexión simplemente que a veces no te lo permites por estar en, en otros pensamientos o en situaciones de pasado o futuro, entonces ubícate en tu presente. Deja de tratar de tener el control de personas o de situaciones Entonces también te dicen que una, hay, do, hay dos tipos de creadores La persona que es este, profesionista, un pintor, poeta, etc. Y también el otro tipo de creador que se llama místico Que es el, tra, el que trabaja en sí mismo, en su propio ser Entonces hoy busca en tu interior te dicen también que aceptes lo que eres, que remembres quién eres y que lo aceptes. Te dicen también que, eh, que no le des demasiada importancia al exterior, que dejes de escuchar eh, ese ruido, que vayas hacia adentro en silencio. Deja salir esa sabiduría, en ti están las respuestas, no, no manipules, no forces, deja a los demás y deja de controlar Cuando eh, estamos controlando, eh, estamos... mira te la voy a acercar un poquito, cuando estamos intentando controlar, únicamente te pones el pie Estás rígido y no permites que como el agua fluyas, entonces... Hoy suelta, suelta toda ilusión de control, acepta quién eres y remembra que eres una obra maestra. Y te dicen en esta carta de nueva visión, estás renaciendo. Cuando te abres a lo fundamental, a lo fundamental, perdón, a tu ser interno, dejas de ser humano común y has encontrado tus raíces, tu sabiduría comienza a ver en conciencia el maravilloso camino que es la vida permítete disfrutarla de manera plena entonces para mantener esta conexión con lo divino requiere soltar el control, remembrar quién eres que eres una obra maestra y que estás en este proceso de sanación, de liberación hoy vamos a hacer una pequeña oración y te pido que cierres tus ojitos y repitas. Arcángel Gabriel, con tu rayo de luz blanca, y tú que estás tan cerca de Dios, te pido, toques mi corazón, mi alma, y lo llenes de tu luz Toca mi corazón para entregarme esos mensajes de Dios que me permita yo poder escucharlos. Aliment esos mensajes alimentan mi fe. Te pido que llenes mi boca con tus palabras. Ayúdame a iluminar con tu rayo de luz blanca mi camino de regreso a casa. hoy me tomo de tu mano y me dejo guiar por ti, gracias, gracias, gracias, yo te dejo con este maravilloso mensaje y al día de hoy únicamente tómate de su mano del Arcángel Gabriel, permítete sentir esta conexión y su rayo de luz blanca para estar en conexión con Dios, con la fuente, con el universo que tengas un bendecido día